¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. El día de hoy, como ya se dieron cuenta, vamos a hablar de las margaritas. Estas flores que por años se han utilizado cuando las personas enamoradas desean saber si son correspondidas y deshojan eh, pétalo por pétalo para saber si si el amado este también las quiere Hola, o, o la amada también las quiere. Bienvenido al programa, Jorge, Jorge Domínguez. Fanny, buenas tardes, muchas gracias, como siempre a la orden. Las flores, entiendo, perdón, entiendo que está cerca ya el de día… De llegar al día, 14, día de 14 de febrero. Esa fecha icónica para los enamorados. Así es, Jorge, y bueno, hemos estado haciendo una serie de programas, ya hablamos de magnolias, ya hablamos de… Eh, lirios, también de rosas eh, de violetas Sí, en el último programa nos quedamos hablando de Pedro Almodóvar que siempre tiene esa idea de incluir flores en sus películas En sus películas y darles un simbolismo muy especial a cada una de las escenas en Atame eh, justamente cuando la actriz está protagonizando su película y se apagan las luces y el director como que que se queda viendo el erotismo de, de, del vestido, de la figura de su silueta, aparecen justamente detrás de él las rosas rojas. En otra película que también es eh, La flor de mi secreto, también al último aparece una rosa roja, que precisamente pues, es la flor que le lleva el, el editor de, de la nueva editorial con la que está trabajando esta película. Pues la escritora, la escritora que es secreto, ¿no? La escritora que es secreto. Fíjate que, que me puse a identificar o tratar de identificar la relación entre, eh, pues sí, el hombre en cuanto a sentimiento con la naturaleza y las flores siempre han jugado un papel trascendente, eh, casi a la par que los peluches, que los eh, las figuras, pues, eh, los muñecos. Con, con las flores, ¿no? Entonces ahí se van eh, las flores y los peluches. Fíjate Jorge que estuve indagando y dentro de la historia eh, hay una explicación biológica matemática de por qué usar una margarita para eh, comprobar si la persona este, a la cual amas pues te es te corresponde en ese amor y es que las margaritas nunca son simétricas. Es decir, nunca vas a encontrar una margarita que tenga el, el mismo número de pétalos que otra. Y esto es debido a un patrón, es, el, el, es, es un patrón matemático. Este, y, y bueno, los pétalos van creciendo en forma de espiral y nunca son, siempre son números de 13 o 26 o o así sucesivamente, nunca vas a encontrar este una una flor que tenga los el mismo número igual que, que otra. Ya, pues es un tanto al azar, es un tanto al, al azar, él me quiere, no me quiere, entiendo que tiene, tiene un origen ya bastante antiguo, al parecer es un origen celta, en el cual eh, se relacionaba la blancura de las margaritas con la… Eh, la virginidad con la pureza, con, con la claridad de los sentimientos. Así es, Jorge. Este, de hecho, el significado del nombre es curioso porque significa pureza, significa castidad… Y bueno, todas aquellas mujeres que se llaman margaritas Pues llevan el nombre de esta flor Esta flor a lo largo Oye, de… Espérame, yo, yo todas las margaritas que conozco son bien chilimoleras Sí, sí, sí, sí, sí, sí, les, sí te ha tocado conocer encan, varias Sí, les encanta andar en chisme, arman chismes Y hay comadrita, yo también quiero No saben qué, pero quieren, ¿no? Eh, digo, a lo mejor sí son castas y puras Pero chilimoleras también lo son pues las puedes encontrar en varios colores, desde blanco, amarillo, algunas un poco más subidas de tono al naranja, pero eh, pues eh, en, la, en las producciones audiovisuales generalmente van acompañadas del símbolo de castidad, de pureza, incluso eh, vamos a, a hablar de varias películas en las cuales salen y pues forman parte de, de la película este, con un rol importante. Eh, la primera película en la cual vamos a encontrar estas flores, pues es una película animada de 1956, seguramente la recordarás, Jorge. Alicia en el País de las Maravillas. Sí, eh, claro que sí la, la, la recuerdo, ha habido muchas versiones al respecto. Eh, incluso Alicia a través del espejo, ya una de las últimas versiones. Así es, y bueno, este, no sé qué... ¿Qué te recuerda el personaje de esta Margarita en esta película? ¿Qué simbolismo le das? Bueno, ese um, jardín o campo de Margaritas expresa eso, la, la idea de la, de la pureza. Inocencia la que tenía la inoc Alicia. Sobre todo ¿no? tienes razón, de la inocencia. O sea, tienes razón, esa inocencia, ese paso de, de, de transformación. La, de niña de adolescente, adolescente a, a mujer porque esta es muy equilibrado, eh, si tú ves la imagen, el rojo y el blanco. Entonces, esta, esta idea de la, del paso, ya todo el mundo socialmente dice, de niña a mujer, está expresado de una manera eh, pictográfica, de una manera eh, colorida, con el blanco y el rojo. ¿Tú recuerdas si en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, eh, escrito por Lewis Carroll, aparece como tal una descripción de las margaritas? No, no, no, no, no, no aparece, bueno, lo que recuerde, ¿no? No aparece una descripción del campo de margaritas como tal. Pero eso ya fue pues idea, ya una de idea de Walt cin Disney cinematográfica lo que sí es muy muy perdón lo que sí es muy marcado es esta el, la transición ¿no? de niña a adolescente y entiendo entiendo que aquí en la película de Disney lo que se hace es expresarlo de manera de manera ilustrativa con el blanco y con el rojo bueno, no es rojo, propiamente es como amarillito, ¿te refieres al punto medio de la flor? Sí, hay unas que son medio amarillas, medio rojas, si lo si lo puedes ver. Mira. Y contrastan, justamente hacen juego con el vestido de Alicia, que justamente también es eh, azul, pero lleva sí, un mandil como blanco. Las de, si te das cuenta, en la imagen de Disney, las, las margaritas cercanas, tienes razón, del centro son amarillas, amarillo-naranja pero cuando pasan, digamos, el, el, el jardín de, de las margaritas, tiene, tiene un tono eh, de color blanco con rojo. Eh, algo que… bueno, fíjate, hay dos apariciones de margaritas dentro de la película, la primera es antes de que Alicia caiga en, el, en la madriguera del conejo, que es justamente cuando su hermana le va a leer apenas eh, la historia… Y la segunda es cuando ya está dentro de ese mundo mágico y la flor como tal ya tiene rostro, ya tiene una personalidad, incluso le expresa algunas palabras. Sí, no logré, y por más que la vi, eh, no logro identificar por qué darle vida a, a, una, las a, a una flor, a una margarita. Pues déjame no, no, decirte no, que no, no es la única, o sea, bueno, sí, no, dentro sí, sí, sí, de sí que... el, ya el, la madriguera del conejo, cuando ya está en el bosque encantado, ya eh, la Margarita es uno de los personajes, pero igual hay tulipanes que hablan, sí, hay, no, no hay, lo hay lo muchas creo. flores. O sea, es una voz interior, es la reflexión eh, en el cambio de pensamiento de niña a adolescente. Sí me, me genera todavía una, una gran duda en ese sentido, la función de una a flor de una flor parlante es el gran Gatsby el gran ba Gatsby dirigida por Baz Luhrmann que también dirigió esta película de este Mulan Rouge y también Romeo y Julieta y este y pues varias varias películas, ah, Australia películas muy coloridas Australia una excelente película sale esta, Nicole, Kidman? Nicole Kidman y este cuate australiano, el actor australiano de los, este, el Wolverine, este, ¿cómo se llama este actor? Tenía cáncer y ya después ya no tiene cáncer. Que interpretó al, este... Al hombre, con, al las, hombre... con las garras estas, que Wolverine. Es sí. es Wolverine. No, no Bueno, ese, ese cuate que, que sufrió de cáncer, luego ya no. Ha hecho varias películas interesantes, muchas de ellas. Sí, este, este director siempre tiene esa idea de la luminosidad en las películas. Y fíjate que el Gran Gatsby la verdad es que es una obra de arte en cuanto a vestuario, en cuanto a locaciones, en cuanto a peinados, maquillaje y por supuesto las flores no podían faltar en todo lo que es el arte y la ambientación de esta película que está ambientada en los en la época del esplendor 1910, norteamericano, 1922 1915, mil, 1922, 1925. Así es. Y bueno, tú la viste, Jorge, ¿qué te pareció sí, la historia? Sí, a mí, fíjate que dos, dos puntos muy importantes. Eh, sí. Casi todos los trabajos de Leonardo DiCaprio me gustan. El gran Gatsby me, me, me fascina. Vamos a pasar a otra película. Ahora vamos a irnos con una película animada de 2017 y justamente es Olé eh, o El viaje de Ferdinand. Este es un torito que es un toro de Libia, ¡Torito! está nacido para pelear, para este, pues que los toreros le claven espadas y todo esto, pero él quiere un futuro distinto. Y pues el, el torito ama el olor a las margaritas, es ahí donde aparecen las primeras imágenes de estas flores. Fíjate que no recordaba esa película ahorita que le estás mencionando, ya mi cerebro la calibró, tienes razón. Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand en Olé, el en viaje de Olé, Ferdinand. El viaje de Ferdinand. eso efectivamente un, un pues una, una vaquilla que es, que es este muy muy pequeñito, pero que crece, bueno se hace la mascota de, de, de una familia, de un niño en específico, y crece de manera impresionante eh, comiendo zanahorias y oliendo, bueno, eh, sí, pues comiendo zanahorias y oliendo margaritas. No sé si tú sabías, Jorge, pero esta película también data de, bueno, es rescatada de una obra literaria. Eh, fue escrita por Munro Leaf en 1936, entonces es bastante antigua es esta antigua, historia, historia de El viaje de Ferdinand. Y justamente eh, 20th Century Fox es quien lo lleva a la pantalla grande. Y vamos a pasar a otra película que también utiliza dentro del título eh, Las Margaritas. En este caso es una película únicamente para adultos. Pero eh, déjame decirte, Jorge, que esta película, eh, eh, la actriz principal que es Brigitte Bardot, pues la verdad, a pesar de que hace un desnudo, la verdad lo hace muy, muy eh, artístico y muy erótico. A diferencia de, de otro tipo de películas, esta tiene su gracia, su chispa. Y justamente la película se titula Deshojando la Margarita. Sí, esta película es como de 1950. Es una película francesa. Francesa de los... 1956. 1956. 56 de 1956 que eh, habla o retrata la madurez, la madurez ya de un adolescente, ya con esa posibilidad de… de y hay otra película de la, la cual justamente estamos viendo las imágenes que se parece en el título, pero no es la misma, es Deshojando las Margaritas, con S, y esa es de 1946, 10 años antes. Sí, lo que te voy a decir de esta película de Brigitte Bardot es que expresa de manera muy poética el despertar de la sexualidad y el deseo, el deseo que puede provocar una, una mujer. Este eh, semidesnudo que realiza en un cabaret… Eh, no, de, es como un, es pasarela, como un teatro, pasarela. Es como un teatro, es una pasarela… Un, un, un teatro eh, es un poco chusco un tanto chusco eh, tiene sus, sus, sus pinceladas de erotismo pero yo lo veo más, más chusco que con intención erótica yo yo lo veo de esa manera porque eh, que se quita algo que no se lo quita, que se esconde que no, que salgo, sí, que es. no salgo tiene su comicidad dentro de ¿Tiene, lo er tiene lo su comicidad, entonces bueno habría que verla para que se identifique de manera adecuada, qué es lo que piensan con este semidesnudo de, de Brigitte Bardot. Una una mujer icónica de, de los años 50, 60, en un cine erótico, digamos que… Erótico, infantil, porque infantil en cuanto a que no no tiene abuso de escenas, como como algunas otras películas. Entonces, me parece también interesante, eh, deshojando la margarita, que lo que expresa es la madurez, es decir, el, el cuídate porque eres mujer, cuídate porque eres guapa, cuídate porque tienes mil hombres tras de ti. Deshojando la margarita, me parece esa esa situación de hay que tener cuidado Porque eres mujer y si no caes con uno Pues seguramente caerás con otro Al menos en el contexto En el que está expresada esta película Tenemos aquí una invitada que no sabemos de dónde. Indeseable llegó. totalmente no, no la invitamos <risa> pero supongo que se va a ir Este y justamente hablábamos de esta otra película que tiene un título muy similar, sin embargo no es la misma. Esta es una película española de 1946 de Sojando Margaritas. La verdad está así la vi completa y me pareció súper cómica. Eh, la música tiene un un aire que te no te aburre. A pesar de que sea en blanco y negro, eh, la música juega un papel fundamental porque da como esas pinceladas de comicidad que necesita justamente la película y eh, fue dirigida por Francisco Mujica. Vamos a ir con la siguiente que es Bambi. Bambi es una película igual animada de, de 1940 y tantos eh, por Disney, igual Disney. Y Bambi también, fíjate que tiene un personaje muy curioso que es como pacifista, que la verdad yo nunca identifiqué si era hombre o mujer porque se llamaba Macho Flor, hombre. pero este es justamente el zorrillito que ama las flores y el olor de las flores y va a invernar y cuando despierta otra vez el olor de las margaritas, pues es su mayor deleite, ¿no? Y, y qué irónico, porque justamente un zorrillito, pues en la vida real, pues despide un olor eh, espantoso a kilómetros y pues este es como un mecanismo de defensa precisamente para alejar de, de él, de cuando su, están en peligro, de su cuando medio, en pues, peligro. To, todas, todas las amenazas, ¿no? Sí, fíjate que… Eh, eh, Disney se ha encargado de, de usar mucho las flores de, en su de darle la cuentos. vuelta a la realidad, no, de deformar, de deformar y transformar los cuentos originales. Ahora sí que en cuentos de hadas, en cuentos muy digeribles para, para los niños. Bambi es es un drama, eso es un no no es un drama es un dramón, no al igual que Dumbo. Eh, y sabes, ahora que recuerdo también, esas mismas margaritas aparecen alrededor de la tumba de Blancanieves cuando te acuerdas que muerde la manzana y todos los enanitos sí. piensan que ya ha muerto, le hacen un féretro, un pues sí, un ataúd de cristal y alrededor de ella ponen un montón de margaritas. Sí, en la, en la idea original, eh, efectivamente, eh, Blancanieves está ahí expuesta en, un, en una caja de cristal, pasa un comerciante, la compra y se la lleva, o sea, son… Como un fetiche ahí sí, de pues, tener ay, una muerta ahí una en vitrina. Aquí, ¿no? Pero en las... el cuento, pues, pasa el príncipe en su caballo, agarra, la ve su hermosura, le, le, o sea, el príncipe no era necrófilo, no, para nada, simplemente su hermosura lo, lo ciega y dice, voy a besar a esa muerta que es tan bella. Permítanme, permítanme todos los enanos, voy a besar a esta mujer porque aunque esté muerta, es es in, imposible eh, detenerse o, o… pues sí, detenerse a un, de un impulso de querer besarla y la besa y ya revive, ¿no? Pues fíjate que, que esa parte de la vida, de la muerte, de la pérdida de los padres, de la um, existencia… Eh, de crecimiento solitos, pues la vivió Walt Disney y era era como que la expresión de su vida, ¿no? pues nadie lo pelaba, nadie le creía, luchó, luchó hasta que logró lo que consiguió, entonces pues lo refleja en todas estas adaptaciones, porque son adaptaciones de cuentos, muchas veces registrados, muchas muchas veces contados, eh, muchas veces escritos, entonces eh, Bambi con, con sus flores, Blancanieves con sus flores, no recuerdo si Dumbo tiene flores, la verdad es que te mentiría, eh, haciendo así un, un, un escaneo muy rápido, eh, no, no identifico… No, recuerdo yo creo que en el circo no pero a lo mejor un poco cuando empezó a volar quizá. Yo, eh, habría que habría que ver esas escenas eh, las flores las margaritas están presentes en, en historias eh, dramáticas en, en animación están también en, en, romanti, en romance en eh, comicidad vamos a seguir con dos películas más que abordan de cierta forma audiovisualmente estas margaritas la que sigue es Alicia en el País de las Maravillas. Es una película de 2010 dirigida por Tim Burton. Y la verdad es que es in increíble el nuevo significado que le dan a las margaritas. Y la última película que a mí me encanta, igual es animación de Walt Disney, es Mulan. En Mulan, eh, Mushu, que es el, el dragoncito que acompaña a Mulan en toda la batalla, pues justamente cuando Mulan... Eh, tira el último cañón hacia la montaña y la montaña de nieve sepulta a todos los unos, a todo el ejército de unos que venían a atacar al a ejército pues, de Mulán, que eran muy poquitos en comparación y muy debiluchos, <risa> pues justamente los sepulta, pero ya que están sepultados, empiezan, otra bueno, el ejército de Mulán ya se va, descubren que ella es mujer porque resulta herida y eh, la pues la Exilian, ¿no? La Exilian del grupo y ella se da cuenta de que los unos están resurgiendo de la nieve y justamente Mushu hace el comentario de, pero es que no viste, esos unos surgieron, brotaron como margaritas, margaritas en, primavera. en primavera. Sí, es una expresión muy muy precisa porque eh, estas personas grandototas, corpulentas, eh, salen de la nieve y van directamente a atacar. Esta escena eh, identifica la inteligencia sobre la fuerza y la posibilidad de resolver un conflicto de forma inmediata eh, a partir de los elementos que de la estrategia. Tienes, de la estrategia. Y, y el pensamiento objetivo, y bueno, es una de mis películas favoritas, la verdad es que el live action desafortunadamente destrozó todo, toda la magia que tenía esta, este cuento, esta animación de Walt Disney, porque Mushu era un personaje muy simpático, doblado por Eugenio Derbez. De hecho, en varias ocasiones, eh, él ha declarado que tuvo que cambiarle al, al diálogo para adecuarlo más a lo que se dice aquí en México, porque, por ejemplo, le pedían que dijera emparedado, y pues aquí en México no solemos decir emparedado, sino sándwich. Entonces, bueno, ahí hubo muchas modificaciones que pudo hacer en el doblaje, jamón. aunque se lo prohibían en o un, en un inicio. Sí, eh, la irreverencia de, de Eugenio Derbez lo ha colocado en un sitio, en un sitio privilegiado dentro del cine eh, mundial, dentro de esta expectativa económica global que es el cine, y, y le da o le ha permitido siempre salir aireoso casi siempre en todas sus, eh, tanto interpretaciones como él como persona y en sus doblajes para las películas de diferentes diferentes casas cinematográficas. Fanny, creo que se acaba el tiempo. ¿Alguna otra película que quieras recomendar, Jorge, antes de que nos vayamos? Bueno, estabas tú hablando aquí en el tema de rosas, está Rosa de dos aromas, una película mexicana eh, basada en el libro de Emilio Carballido. esa me resulta un poco interesante y habría que hacer una comparación o comparativo con la presencia de Brigitte Bardot y el cine de ficheras de los años ochentas para ver la diferencia claro, entre un desnudo en... y semidesnudo artístico y un desnudo de carácter eh, simple. Yo no quiero llamarlo vulgar, porque el vulgo es el pueblo en común, lo, el vulgo es la gente como tal, eh, lo que reproduce el pueblo es lo vulgar. Entonces, uh, bueno, la 4T es muy vulgar porque es por pueblo, entonces… Eh, <risa> hablando de cosas vulgares. Hablando de cosas vulgares, entonces eh, no no quisiera decir que esos desnudos son vulgares, pero sí me gustaría que se pudiera comparar un, un, una actuación de Brigitte Bardot, con una una de Sasha Montenegro, de las, porque las, hasta eh, para quitarse la ropa hay que tener cierta forma de hacerlo que seduzca audiovisualmente. Yo diría burdo, fíjate eso, burdo. buscaba la palabra, burdo. La diferencia entre lo estético y lo burdo, me, me, me resulta un poco interesante en este mundo del, del, del cine, del ir y subir, del ver, el de el adelantarse, creo que vale la pena esa parte. Bueno amigos, ya saben cuáles son nuestras redes sociales. Por favor, coméntenos cuáles de estas películas les gustó más la referencia a las margaritas. Si ustedes alguna vez han... Eh, experimentado el deshojar una margarita y si les ha funcionado ha resultado cierto ese mito de me quiere, no me quiere. ¿Me Mejor quiere, arranquense no me quiere? la oreja, la margarita no tiene la culpa, arránquense la oreja o las pestañas, a ver qué sienten. Y también eh, pues síganos en todas las redes sociales, estamos en Facebook como Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, también me encuentran en Facebook, en Instagram estoy como arroba y pues ya saben, suscríbanse al canal porque siempre vamos a estarles dando recomendaciones y eh, en las eh, en la descripción del video vamos a poner los links donde pueden eh, ver las películas, películas que comentamos hoy. ¿En donde sogen, Margaritas? Arránquense las pestañas a ver qué sienten. Ay <risa> Sí, buena recomendación, no maten la naturaleza, cuídenla. Y nos vemos hasta el próximo lunes. No se pierdan el programa del próximo lunes porque les va a encantar. El tema es ¿Por qué una mujer no debería aceptar un compromiso de matrimonio cuando su prometido le ofrece un diamante? Hasta la próxima, hasta la próxima semana.